Muy buenas noches amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Hoy venimos a hablar de historia. Venimos a hablar de historia y vais a notar que hay una ausencia muy grande de fantasía. Vamos a hablar de lo que viene siendo los Asirios. Los Asirios es un pueblo que es prácticamente... Muy poco conocido como civilización, como pueblo, pero sí es conocido por sus iconografías y que luego al final del programa, por eso no te vayas, al final del programa veremos la cantidad de errores que se están llevando en muchos lugares en estas iconografías de los dioses y sobre todo en representaciones que no tendría nada que ver con los sumerios, como se, se conocen, ¿no? Los antiguos sumerios. Pues bueno, para empezar, los asirios eh, vinieron mucho después de los sumerios, pero habitaron, podemos decir, que más o menos en la misma zona. Estamos hablando de el, entre el río Tigris y el río Éufrates. También formaría parte de esta cultura de lo que sería la cultura mesopotámica entre. Dos ríos. Y sería, por decirlo de alguna manera, uno de estos imperios que ya sería algo tardío, algo tardío, y que tendría incluso un encontronazo con la cultura egipcia. Como dijimos en el programa anterior, los sumerios serían algo más antiguos que los egipcios, un poquito más antiguos que los egipcios pero que se sabe que convivieron en zonas diferentes, los sumerios y los egipcios. Los sumerios desaparecieron, aparecieron más culturas, y una de estas culturas ya finales, podríamos decir así, serían los asirios. ¿Por qué nos hemos saltado algunas culturas...? como son los acadios, por ejemplo, ¿no? porque los acadios y los sumerios, aunque no están emparentados, pero estarían luchando por ese poder, por ese imperio, estarían luchando y rivalizando de alguna forma durante muchísimo tiempo. Habrían diferentes periodos, pero luego llegarían estos asirios. ¿Quiénes eran los asirios? Los asirios... Eh, como indica la palabra, asirio estaría próximo a la zona de Siria, por supuesto. Incluso podríamos decir que sería una etnia indoeuropea. ¿Qué quiero decir con indoeuropeo? Pues que sería muy parecido a mí. Esos habitantes serían muy parecidos a mí. Blanquito, con el pelo pues, claro, ojos no muy oscuros y pues bueno, de piel relativamente blanca, clarita y no pertenecería a el grupo de los sumerios ni de los acadios, no tiene nada que ver los asirios, los asirios son muy posteriores y serían más próximos a la península de Anatolia. Yo voy a poner unas fotos, si os parece bien, para saber y orientarnos un poquito de qué es lo que estamos hablando. Pues vamos a compartir estas pequeñas imágenes con vosotros. Así que nos vamos aquí Venimos y compartimos para que os vayáis haciendo una idea de qué se trata todo esto. Pues bueno, aquí tenéis asirios, antigua Mesopotamia y los dioses Anunnakis. Luego veremos esos dioses Anunnakis, quiénes fueron. Fueron asirios, fueron sumerios, fueron acadios y todos los errores que se están llevando en relación a todos estos dioses. Veréis es que todo esto es muy curioso y yo sé y estoy convencido de que os va a encantar, pero vamos un poquito más allá, vamos un poquito. Vamos a ver esta fotografía y vamos a hablar sobre esta fotografía. Aquí veis ya este imperio asirio, ya muy tardío, ya sería imperio y que tendría pues un choque, un encontronazo incluso con el imperio egipcio, pero estaremos hablando pues justo antes del periodo, por decirlo así en Egipto, del periodo tolemaico, de esos reyes o faraones eh, griegos. Y esto sería un poquito antes, no mucho antes, pero sí un poquito antes lo suficiente para que luego eh, viniesen los persas y luego Egipto, aunque parece que no, parece que su línea genealógica es perfecta, pues no, hubieron muchísimas invasiones y esto es lo que hay que tener muy en cuenta. Pero vamos un poquito más allá, no ¿os parece bien? Venga. Pues bueno, ¿quiénes fueron los asirios? ¿Eh? Pues fue una de las principales antiguas civilizaciones de Oriente Medio cuya cultura aún se hace notar a día de hoy, sí, no nos damos ni cuenta. Pues bueno, los asirios Serán siempre recordados tanto por su antigüedad como civilización... ...como por sus brutales métodos eh, en el campo de batalla... ...que atemorizaban a todo el Medio Oriente y parte de Occidente. Sus ejércitos, sus soldados y su ferocidad en el campo de batalla... ...les procuró un contundente respeto y éxito durante el siglo IX y el siglo VII Cristo en la región de Mesopotamia, que es lo que estáis viendo. Extendieron sus dominios desde la parte de Turquía, que ahí lo veis, que sería pues, aproximadamente pues, el límite que tenemos aquí arriba, ¿eh? Eh, hasta Egipto, que sería esto que tenemos aquí abajo. Bueno, voy a ocultar esto de aquí ahora. Pero bueno, no todo fue batallas, conquistas y violencia con el pueblo asirio. No, tenían una gran predilección por el arte y la arquitectura, estampando grandes obras allá donde pisaran. Quisieron imponer su hegemonía regional enfrentándose al imperio de Babilonia, que era la potencia del momento y la cual logró sobrevivir al unir fuerzas con otro competidor, los medos, pero ya hablaremos de los medos más adelante, que formaron una coalición para arrasar con los asirios. Los asirios fueron un conjunto de pueblos nómadas de origen semita que se desplazaban por lo que es conocido hoy como Medio Oriente, zona de Europa, y el origen de su nombre corresponde a lo que fue la principal capital del pueblo asirio, Ashura o Ashura, en árabe. Es decir, tienen parentesco con el idioma árabe. Es curioso, ¿verdad? porque es un pueblo también semita, aunque tenían muchas trazas de ser un pueblo de origen indoeuropeo. Bueno, eh, esta palabra estaba dedicada al dios Ashur, que luego lo veremos al final y os, y os daréis cuenta del error que hay. Os daréis cuenta que hay un grave error y que lo confunde todo el mundo con Marduk. Ya lo veréis y no tiene nada que ver. Bueno, eh, según la mitología, la antigüedad significa el dios de la vida representado en sus inicios en forma de árbol. ¿Os acordáis que hay unas figuras con árboles en la mano? Bueno, luego veremos. Aunque a priori el dios Asú representaba la creación del todo, de la vegetación, de la vida, del orden y de lo infinito, conforme iba expandiéndose el imperio asirio, su figura fue tergiversando, se fue tergiversando hasta llegar a darle un significado más perverso y guerrero para animar a los soldados a impulsar nuevas conquistas. Bueno, era el rey de los dioses y dios de los reyes. Y todo ciudadano o gobernante asirio debía proceder a un ritual para obtener su bendición. Bueno, rituales como puede ser liturgias, por decirlo así. Este dios estaría más emparentado con... Jehová o Yahvé, que otros dioses sumerios. Sí, ahora lo veréis, como hay unos grandes fallos aquí. Pero bueno, eh, vamos a seguir, si os parece bien. Estos son los asirios. Vamos a, vamos a continuar con todo esto. Eh, aunque a priori el dios Asú representaba la creación del todo, como hemos dicho, pues bueno, era el rey de, rey de reyes que hemos hablado de que eh, podría ser lo más parecido a Jehová. Bueno, según los descubrimientos arqueológicos realizados en la ciudad de Ashura, que la tendremos por ahí, ahora la veremos en un momento, Al-Khwarqat, en la actual Irak, a orillas del espléndido río Tigris, esta fue una colonia de los babilonios que pasó a ser de los asirios después de su total destrucción. Esta antigua ciudad se reveló en el 2003 y fue declarada Patrimonio de la Humanidad en peligro de desaparición por la UNESCO. Bueno. El periodo imperial. Vamos a hacer el periodo imperial, primer imperio asirio, imperio asirio medio, el imperio neoasirio, el legado artístico y los dioses. ¿Os parece bien? Venga, vamos a ver muy rapiditos para que veáis de qué va todo esto. El imperio imperial. Pues bueno, como cualquier otro imperio de la antigüedad, el asirio pasó por el ciclo de la vida que todos comparten. Nacimiento, esplendor y decadencia. Vamos a ver eh, esos tres momentos que explican la existencia del Imperio Asirio. El primer Imperio Asirio fue en este periodo, en, en el 1814, del, del 1814 al 1781 a.C. ¿Veis? Si os dais cuenta, ya los sumerios quedan muy atrás, ¿eh? muy muy atrás. Ya estaban diluidos con los, con los acadios, prácticamente. ¿eh? Donde el Imperio Asirio se consolidó con tal categoría. El aumento de la población asirio fuera de sus regiones hizo estallar las primeras tensiones y batallas con las naciones vecinas, bajo el mando del rey shamshi Ahad I, en el 1760 a.C., ya que en ese año fue derrotado por el imperio de Babilonia. Bueno, luego llega el imperio asirio medio. Este fue un momento tumultuoso. ¿eh? Bueno, momentos tumultuosos aquí, amigos, si os digo la verdad, hubieron muchos. Muchos, ¿eh? muchos. Luego veremos estas representaciones que os estoy poniendo y veréis que esto es sumerio. Esto es sumerio. ¿eh? Y esto es asirio. Sumerio, asirio. ¿Hay diferencia? ¿Veis la diferencia? Hay una gran diferencia, ¿verdad amigos? Parece como que esto tiene un toque parecido al egipcio, ¿verdad? Pero no es egipcio. ¿eh? Pero algo tiene, ¿eh? Sí. Hacían bajos relieves, tenían mucho que ver, pero esto es sumerio. Y veremos ¿eh? la diferencia aquí, escrituras cuniformes sumerias, que no tienen nada que ver con las escrituras asirias. Pero bueno, vamos otra vez a volver aquí. Estos señores crearon un ejército profesional, dominaron toda la región de Mesopotamia, lograron expandirse fuera de su región, su dominio llegó hasta Egipto. ¿Por qué se remarca Egipto? Porque era el otro imperio competidor que había en ese momento. Y era muy importante hacerse con otro imperio porque eso le daba pues, prestigio ¿no? al rey en ese caso. ¿no? Bueno, una vez anexionados al imperio babilónico empezaron a sufrir invasiones por parte de otras potencias emergentes como los hititas, que hablaremos de los hititas, que también entran en acción aquí, y los denominados pueblos del mar procedente, ¿de dónde? Unos dicen de la península de los Balcanes y otros hablan de la isla de eh, Chipre y otros hablan de la Atlántida, pero esto lo vamos a dejar en paréntesis. Es aquí donde los asirios empezaron a labrar... ¡Uy! Madre mía, que me he ido al labrar su legado, un legado temido en los años venideros. Resistieron contra todos los ataques sufridos por todos los frentes ante los hititas, egipcios, arameos y los mitani. Así se extendieron territorialmente sus dominios y también instauraron la práctica del terror como arma de guerra. ¿eh? Quemando, asediando, arrasando... Bueno, eran bastante eh, capullines, como se suele decir por aquí. Bueno, estoy eh, ahora no os leo, ¿eh? no os leo, eh, pero os voy a ir leyendo poquito a poquito. ¿Os parece bien? Vamos a continuar. Venga, vamos a continuar un poquito más y venga y ya nos enteramos quiénes son estos asirios y hablaremos de todo el arte y cómo representaban a sus dioses y quiénes eran los dioses anunnaki. Eh? Bueno, el Imperio Neoasirio. ¿eh? Llegaron los neoasirios, curiosamente. Justo cuanto más despiadados y militarmente parecían los asirios, quisieron asentar las bases de un sistema administrativo de asimilación de los pueblos, evitando su destrucción y cuidando a sus conciudadanos. En cada región se instauró una provincia con un gobernador y sus respectivos edificios representativos, normalmente templos, pero también eran edificios administrativos y que bueno servían prácticamente para todo. El rey Sargón II, de la dinastía Sargónidas, se encargó de llevar otro elemento menos bélico a su imperio, el arte, la arquitectura y la modernización urbanística. Los jardines y plantas es uno de los atributos res de, o sea, de resplandecientes de la época, convirtiendo a la capital de Nínive en una de las más bellas de Mesopotamia. ¿Os suena eso de Nínive? ¿Y que sí, los sumerios en la ciudad de Nínive? ¡No, error! No, error, pero vamos a seguir. No obstante, todo esto que estamos hablando, incluso con el acomodamiento de las masas, se hizo con mano de hierro y de manera despótica. La desigualdad y crueldad con la que eran tratados los habitantes de segunda clase hizo caer al imperio en una espiral de debilidad y descontrol que culminaría con la reconquista de los babilonios. ¿Eh? Los babilonios pierden y ahora vuelven a ganar en el año 609 antes de Cristo. Sabemos que el legado artístico, vamos a ponerlo aquí, aquí tenéis el legado artístico, pues bueno, en cuanto a la arquitectura, los asirios asimilaron el arte caldeo mejorado y engrandecieron los palacios y templos, pero absorbieron de los sumerios, de los... Acadios, de los caldeos, de los hititas, de los egipcios y llegaron a culminar en esto que estáis viendo. Yo quiero que veáis una cosa. Si a estos señores le quitáramos el tocado de la cabeza, ¿eh? a estos dos señores y la barba, si cogés cualquier bajo relieve egipcio, veríais... Que hasta los ojos rasgaditos, con su nariz, con su ceja allá arriba, ¿eh? las manos, la posición de la mano, siempre visto el pulgar, muy importante, con un paso hacia adelante, nos recuerda al egipcio, ¿verdad? Mucho. Bueno, también tuvieron su parte de copia, porque los egipcios pues, tenían este arte de mucho antes de que aparecieran los asirios. Luego vemos que es un arte muy realista. Vemos que el rey que está matando al león, eh, este arquero le ha pegado con una flecha en la cabeza y este señor está aquí, pues, dándole en el corazón al león. El león está con un cabreo, ¿eh? el león está con un enfado. Es realismo, esto es realismo, es arte realista, es la realidad. Pero el rey, como es muy solemne, él no está ni tan siquiera enfadado. ¿eh? Parece que llega y le dice, toma, te llamabas, ¿Eh? y le clava... Esa espada en el corazón. Y vemos el arquero que no le tiembla el pulso, está súper tranquilo, porque querían representar el temple que tenían los militares y los reyes asirios en la antigua Mesopotamia. Pero vemos que el león está con un cabreo tremendo, ¿eh? hombre normal. Si te clavan una flecha y, y llega un rey y te da con una espada, por pues lo más normal es que estuvieses cabreado. Esto representa un arte realista, ¿vale? pero muy parecido y tiene mucho que ver con el arte egipcio. Como podemos ver en, este, en esta representación, pues vemos muchos detalles, ¿no? vemos cómo ellos ya tenían pues como una especie de cota de malla, como un faldón tipo cota de malla, una serie de botas, ¿eh? tenían pues como una serie de protecciones, por decirlo así, vemos que el arquero tiene un peto, ¿eh? un peto de metal, eh, bueno, ya empezaban a apuntar maneras con lo que eran las protecciones dentro de la caza o la batalla. Esto representa una escena de caza, ¿eh? no es un arte no es un no es arte representativo de una batalla, sino es un momento de este rey que dice, pues bueno, voy de caza, ¿qué voy a cazar? Pues bueno, aquí se cazan liebres y este señor cazaba leones. ¿eh? No es nada, ¿eh? era para chulo chulo el rey, ¿eh? fíjate, cazando un león y el león, pero vivito y coleando, ¿eh? además tiene dos flechas, no sé si veis esta de aquí, esta que hay aquí. Esta es otra flecha, otra en la cabeza y simboliza la fuerza del león. Bueno, el león para los asirios no tenía, pues un, no era un icono, no era un gran icono, ¿eh? era el toro. El toro, como en España, ¿eh? como en las islas griegas, como en Creta, el rey, el rey, ¿eh? ¿cuál era este? El rey Minos, ¿eh? el toro. El toro era la representación de los dioses de estos señores. Vamos a ver quiénes eran estos dioses. Venga, vamos, aquí, aquí lo tenéis. El toro alado. Y vosotros diréis, ¿esto es sumerio? No, esto es asirio. Esto es arte asirio refinado. Son como una especie de esfinges, pero no es una esfinge, es el dios Ashur. ¿Y quién es el dios Ashur? Pues es el dios supremo, es un disco solar, es el disco solar y en la representación de animal se representa con cuerpo de toro, con alas y la cara del dios. Y vosotros diréis ¿y por qué no se representa al revés? Fíjate que la representación egipcia es al revés, es cara de animal, cuerpo de persona y aquí es al revés, es cuerpo de animal, cara de persona, como la esfinge. Os habéis dado cuenta, ¿no? Bueno, yo también me he dado cuenta y sois unos cracks porque de esto os estáis dando cuenta. Y aquí vemos lo contrario. ¿Eh? Cabeza de animal, cuerpo de persona. Tenían ambas representaciones, claro, ¿por qué? Porque también tenían parte del conocimiento egipcio. Muchos hablaréis de la piña, el reloj que lleva, que es un casio y todo eso, sí, pero vamos a dejar un poquito... Eh, esa, esas cosas, esas simbologías y vamos a hablar de los dioses. ¿Qué tiene detrás? Un árbol. Esto representa un árbol. ¿Y qué es el árbol? La creación, la vida. Oye, os digo una cosa. ¿En cuántas representaciones se habla que el árbol es la representación y creación de la vida? Mm, ¡Qué curioso, ¿verdad? Bueno, pues vamos a seguir. Mari Carmen, te acabo de leer. Dice Rafa... sí. Si Abraham era caldeo, entonces la Biblia pudo nutrirse de los sumerios y otros anteriores. Claro, por supuesto, Noé, en fin, muchos, muchos, muchos vienen de esa zona. Bueno, continuamos. Aquí es lo que os he dicho. Ese dios es Marduk, dios Marduk, y este es Asur. ¿Lo confundimos? Lo confundimos. Este es el toro con las alitas. Esto de aquí, del lateral, representa los cuernos del toro. ¿Eh? Esta es la cara del... A ver, a ver si lo veis. ¿Eh? La cara de este señor con su barbita, con su tocado, con su corona, ¿verdad? Y ahora vamos para adelante. Venga. Y aquí lo tenéis, con su barbita, con su pelo, con su tocado y con su casco. Con sus cuernos y sus alas. Este es Ashur. Mucha gente lo confunde que si es Enki, que si es Enlil, que si es eh, la paquera de Jerez. No, es Ashur. Este señor es Ashur. Y aquí todo el mundo dice, es que esto es la representación de un ovni. Bueno, esto no es la representación de un ovni. Es la misma representación que esta. Pero esto es simplificado y esto es mucho más extenso, más bonito y este rey está de pie, no está sentado. Todo el mundo dice, está sentado, no, está de pie, pero estas alitas de abajo, la cola del de pájaro alado, lo que hace es, eh, pero bueno, que quede más bonito, nada más, ¿eh? Y aquí tenéis la representación de Marduk, ¿vale? Es el que está sentado, el que está de pie es un rey. Esto es Sumerio, esto es Asirio, Sumerio, Asirio, Sumerio, Asirio. ¿Veis la diferencia? Asirio, Sumerio, Sumerio, perdón, Asirio. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Eh? Bueno, me estoy leyendo que ha habido un terremoto, ¿dónde ha habido? En El Salvador, vaya por Dios, vaya por Dios, bueno, pues nada, eh, mis abrazos y mis condolencias, pues bueno, a las personas que estén afectadas eh, en El Salvador y a ver, eh, bueno, nos, nos informaremos del tema, ¿vale?, estaremos pendientes de lo que pueda ocurrir por allí. Pues bueno, chicos, eh, creo que os he dado una buena explicación de quién son los asirios. ¿eh? El arte asirio es precioso, refinado, muy elegante, muy fino, ¿verdad? Y tiene unas dotes eh, de realismo, ¿no? por decirlo así, bastante bonitas. ¿eh? Un realismo muy bonito. Y bueno, estas cositas que hay por aquí redonditas, vosotros pues diréis, esto es pelo, no, estos son como especie de cuentas, ¿eh? como especie de cuentas, y en el pecho del toro, y en el tocado del cabello de los reyes, ¿eh? estos reyes iban representados, estos reyes iban representados a la moda del dios, ¿vale?, porque muchos reyes eran dioses en la Tierra. ¿De acuerdo? Bueno, eh, yo voy a dejar ya de compartir pantalla. Bueno, yo creo que ya está bien, ¿no? ¿Os parece? Sí, dejo de compartir pantalla. Uy, dejar de compartir y ya me veis la cara. ¿eh? Yo estoy aquí de nuevo. ¿Habéis visto? Los asilios formaban parte de esa zona de la antigua Mesopotamia. Y no tiene nada que ver con los sumerios. Es más, eh, aquí tengo, por decirlo de alguna manera, la mitología asiria, como os he dicho, en la antigua Babilonia, Marduk, eh, era el, eh, era el, el, el dios eh, supremo de los babilonios. Los babilonios tendrían mucho de las antiguas creencias y liturgias de los sumerios. Los, incluso los, los asirios tenían deidades eh, sumerias, pero no todas. De hecho, los asirios conocían hazañas de los sumerios, pero era algo lejano, era algo muy, muy lejano. Era como si nosotros hablásemos de Abraham, ¿no? bueno, de Abraham no, pero de Jesucristo, ¿no? por decirlo en los tiempos de... De Trajano, ¿no? Tú imagínate que ahora me hablas de Trajano. Bueno, sí, Trajano era español, era de Hispalis, ¿no? Era de por aquí cerca, ¿no? No me acuerdo exactamente, creo que era de por aquí, de Andalucía, si no recuerdo mal. Sí, Trajano. Era, era aquí, de la península de Hispania. Pues ellos eh, conocían los sumerios, pero de una forma muy antigua, o sea, muy... Trajan era de Itálica, no era de Hispalismes, me he equivocado, era de aquí, era, era de Sevilla, bueno, era sevillano, ¿eh? en, en, en la provincia de Sevilla. Con lo cual, no hay conexión, y sí la hay, la hay porque dejaron muchos legados, los sumerios, mucho legado, dejaron mucho legado, pero miles de años, o sea, más de mil años, o sea, los sumerios... Shumeru, ellos conocían a los Shumeru, pero ¿quiénes eran? No sé, unos que nos dejaron la religión y dijeron que los dioses bajaron. Y esto es lo que sabían los asirios. Porque mucha de la cultura sumeria y acadia se diluyó, se mezcló. hubo una, Aunque no hubo mezcla racial, esto es un error que a veces muchos han caído en ese error. Los sumerios y los asirios. Y los acadios se mezclaron étnicamente. No, no fue exactamente así, sino que los sumerios fueron, eh, fueron menguando sus poblaciones y llegaron prácticamente sí a, a diluirse. Los sumerios se diluyen y los acadios también se diluyen con los sumerios. O sea, la cultura, hay un periodo que es muy inconexo, eh, muy, que no se sabe. Tampoco hay muchos restos arqueológicos al respecto. no Y por eso tampoco se sabe mucho. Pero se pierde, porque luego los, los, la, los, las escrituras cuneiformes, perdón de decir los textos, las escrituras cuneiformes posteriores ya no mencionan a los sumerios. O sea, sumerios es algo que queda para la liturgia. Nada más no quedaría para nada más y la escritura sería dada por los sumerios bueno sí la escritura nuestra y los números pues influyeron los árabes los fenicios y ha derivado la escritura internacional no sí que pero no hablamos eh, árabe ni hablamos eh, no me entendéis lo que quiero decir tenemos reminiscencias igual que ellos tenían reminiscencias de pero ya está, no hay conexión prácticamente. Pero los egipcios, aunque surgieron un poquito después que los sumerios, ¿eh? sí subsistieron hasta pues, entrado el siglo IV o V, cuarto, el siglo tercero, cuarto. Sí, porque de hecho se sabe que la última, el último templo en pie en Egipto duró hasta el siglo VI con las liturgias egipcias. ...y las creencias egipcias. Pero bueno, ya hablaremos más adelante que los que arrasan ¿no? con, el, con Egipto fueron los cristianos. ¿eh? Esa égira y Yihad y todo esto que, hay por, que hubo en, en, en la expansión del Islam... ...hubo esa expansión del cristianismo no hacia Occidente, sino hacia Egipto, hacia el oeste. Pues bueno chicos, yo os voy a leer un momentito. Y... Vamos a ver, ¿qué me decís por aquí? Bueno, pues saludos a todos, a todos los que estáis aquí, amigos. ¿eh? Clarísima explicación y sin tratar de equivocarme, el contexto. ¿Crees que aplicando la misma técnica de análisis podrías establecer la diferencia entre mexicas y aztecas? Saludos desde Tijuana. Hombre, José Adolfo Carrillo Cedillo, buenas noches. Para ti buenas tardes o casi ya buenas noches. Pues podríamos intentarlo, claro que sí, yo creo que es un poco eh, hurgar ¿no? en esa historia, si te parece bien, si me lo propones, acepto el reto entre los mexicas y los aztecas. Yo creo que así a grandes rasgos hay eh, diferencia, sí la hay, eh, pero bueno, los mexicas y los aztecas, sí, la hay, la hay, y con los toltecas, los olmecas... Hay mucha diferencia, ¿no? O sea, sí hay diferencia, claro. Y en el arte también, campeón. Y sobre todo en el, eh, por decirlo de alguna manera, en las lenguas que hablaban. Porque los conquistadores, cuando fueron, bueno, ya hablaremos. No nos vamos a mezclar una cosa con otra. ¿Vale? Conquistadores, pero digo conquistadores de aquella época. Ahora no hay conquistadores españoles, ¿eh? ¿Vale? Dice, hay gato encerrado. ¿Dónde hay un gato encerrado? <risa> Sí, lo del diluvio, si queréis, un día traigo a Alejandro Merino, que nos hable del diluvio, y de la Atlántida, y de Platón, y de Solón, y de los egipcios, y de, bueno, todas esas cosas, eh, ¿Eh? bueno. ¿Los asirios se expandieron por Mesopotamia y ahí se han expandido por todo el mundo? No, los asirios, llega un momento que desaparecen, campeón. Además, luego llegaron los persas. ¿Eh? que fueron los herederos de todo lo demás, pero no adelantemos acontecimientos, lo dejamos aquí, acabamos con los asirios, ¿eh? los dejamos aquí, que hemos dicho que estuvieron hasta el, el año 600 y algo antes de Cristo y luego llegan otros. ¿eh? ¿Os suena a los persas? Con Darío, ¿eh? el rey Darío, eh, Jerjes, Jerjes, Jerjes, la traducción a nuestro idioma es Jorge, que sería Xerxes, Xerxes, Georgios, Jorge, es el mismo nombre. O sea que el rey Jorge, ¿no? El rey Xerxes, ¿vale? Eh, hablaremos de todo esto. Así que ya sabemos que el próximo programa vamos a retroceder en el tiempo. Y vosotros diréis, oye Rafa, ¿y ¿por qué has hablado de los sumerios y ahora de los asirios? Y luego hablarás de los acadios. Sí, porque el periodo Acadio es muy complejo, os lo puedo asegurar. ¿eh? Es el más turbulento, ¿por qué? Os voy a dar una breve reseña porque estaban, te conquisto, pierdo, ahora gano, ahora ganas tú. Ahora llegan otros pueblos, me invaden, ahora lo, lo, me defiendo, ahora pierdo. Ahora llegan lo, los sumerios y me vuelven a ganar. Ahora... Y así se tiraron los acadios con los sumerios y toda esta zona siempre ha habido un serio y grave conflicto. Chicos, las cruzadas más adelante. ¿eh? Más adelante. Haremos un programita de historia, empezamos por lo que estamos empezando, empezamos los sumerios y ahora los asirios. Y mmm, como sigue así, ya me, tengo ya tantas mezclas en la cabeza. ¿eh? Los faraones negros si existieron, campeón. Los nubios. Claro, Nubia, Nubia es el Egipto. Del Alto Nilo, ¿eh? del Alto Egipto, ¿eh? ese sería Nubia, que es a partir, pues bueno, de la presa de Asuán hacia el sur, ¿eh? metidos ya en África. Claro que hubieron faraones negros, que eso parece que es místico, ¿no? Los faraones negros, hubieron faraones negros, claro que sí. Más cositas, Rafa ¿ya has hablado sobre las cabezas olmecas, sí, ya que varios dicen que su fisonomía es parecida a los africanos. Hay un programa de los Olmecas en este canal, búscalo, te lo recomiendo. Yo le doy mi parecer y mi conocimiento. ¿eh? Eh, por lo de los mexicas y aztecas no deberían haber confusiones, parte de la historia mal contada. Por eso hay gato encerrado, pero no es tan difícil resolverlo. Bueno, hablaremos de eso porque como yo no soy de allí, yo lo veré desde aquí. Dario Matías Espinosa, muy buenas noches Rafa y a ti también. Dice, ¿qué opinas de las medidas del sarcófago de la Gran Pirámide y su supuesta relación con las del Arca de la Alianza. Saludos con cariño de un chaval desde Sevilla. Un abrazo, Rafa. Darío Matías, pues nada, estamos cerquita. Yo estoy aquí en Jaén, o sea que imagínate lo cerca que estamos. Las medidas del sarcófago de la Gran Pirámide, te, te refieres a Keops, y su supuesta relación con las del Arca de la Alianza. Oye, pues no, nunca me he dado cuenta de eso. Me has dejado ahora flipando. Te tomo la palabra, campeón. Darío Matías Espinosa. Hablaré de ello. Lo buscaré. Otro tema más. ¿eh? Rafa sabe sobre las pirámides del Caral en Perú. No. Te lo digo de cuando alguien no sabe algo, no lo sé. No puedo saberlo todo, querido amigo. No lo sé. ¿Qué opinas de que todo el linaje de Tutankamón tiene la cabeza como un balón de rugby? Bueno, eh, sí, de eso ya hemos hablado en este canal. De Agenatón. Eh, Akenatón. Eh, Agenatón. Agenatón. El servidor del dios Atón. ¿Vale? Alejandro Pardo, saludo, buenas noches, ¿cómo estás campeón? Veo que tenéis ahí ya las insignias muy bonitas, que ¿eh? es la dama de la justicia en chiquitito y el fondo de color rojo. Pues nada chicos, yo me despido, buenas noches a todos y os pediría por favor que aquí debajo dejarais vuestros comentarios, vuestras preguntas y dudas en relación a esto y sobre todo, si os parece bien proponer temas de historia porque semanalmente vamos a ir tocando temas de historia. Y en el canal Misterios del Mundo, nuestro canal secundario o hermano, como queréis decirlo, con la compañera Alba hablaremos de los dioses. De hecho, fíjate si es así, amigos. Fíjate si es así. Que he estado sacando información, la tengo aquí, la tengo aquí detrás, sobre los 25 dioses más importantes del antiguo Egipto. ¿Quiénes eran? ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían estos dioses? Los 25 dioses más importantes del Antiguo Egipto. Hablaremos de los dioses de la Antigua Mesopotamia, Sumerios, Asirios, Acadios, Caldeos y titas. Hablaremos también en Misterios del Mundo. Y de los dioses egipcios. Vale, Así que chicos, muchísimas gracias. Un beso. Y nos vemos pronto. Y ya sabéis, si os ha gustado, compartirlo, en fin, todas esas cosas. Darle al like, muy importante. Que comentéis, que me digáis cosas. Hola Rafa, buenos días, buenas tardes. Da igual hablar, no hay problema, que yo os contestaré. Chicos, muy buenas noches, o buenas tardes, o buenas noches, según, ¿eh? Y nos vemos pronto. Besotes. Hasta luego.